Eh, que hicimos a 30 años de la creación de la Buenofoye tiene otras consignas que dice Guiñotupe, Taín, Machin y libertad de expresas políticas Mapuches. es decir, en el marco de los 30 años de la Buenofoye nos eh, juntamos todos los docentes de Atencapital, Capital que son muchos en las escuelas que hacemos cosas a veces separados, a veces coordinados y debatimos la importancia de hacer una campaña por la creación de los 30 años de la Buenofoye y además Ayer se cumplió dos meses eh, de la prisión política de las presas mapuches, ustedes saben que eh, las también están presas, una parió, tuvo una bebita, fue madre en esa condición. Eh, hoy contábamos el escándalo de los jueces y en los chats sale uno, uno que dice, limpiemos un mapuche, también, digamos, se muestra la impunidad, como a George Lewis le permiten, van a su campo, a su lago, digamos, ahí mientras por otro lado la misma justicia eh, persigue a, a, a las personas que recuperan un pedacito de tierra en ellos y millones de hectáreas así como Benetón también en ese marco hicimos estas cálculos para que se lleven y para reforzar la campaña y quieres contar un poquito de cómo venimos trabajando lo que hicimos del drive y cómo vamos a continuar Sí. bueno como decía Angélica recién, eh, venimos trabajando diferentes agrupaciones, o, eh, diferentes equipos de trabajo también de los IFD, de, de las escuelas, eh, personas sueltas eh, que hemos tratado de, de a poquito irnos acompañando y han surgido diferentes actividades en, acá en esta, en esta institución, incluso eh, en el 6, eh, en CIPO, en el 147, en el 157. Eh, en los jardines, en el mismo IFD 6, en la escuela, en el departamento de aplicaciones. Bueno, todo, todas esas actividades tenían que ver justamente con poder eh, conmemorar los 30 años de la, de la Buenifoye y a partir de ahí eh, tomar también los reclamos actuales. Dentro de esos reclamos actuales, eh, estaban los de eh, los cinco años de la, del asesinato de Rafael Nahuel por, por la espalda a manos del Grupo Albatros de, eh, de, de, de, de Río Negro eh, la la, de, la, de prefectura, se la, la, la fuerza represiva eh, y en este contexto eh, es que venimos trabajando de hecho la idea es poder eh, proyectarnos hacia, hacia el próximo año eh, poder reunirnos nuevamente y ver qué podemos eh, cómo podemos continuar eh, con, esta, con esta reivindicación y yo no quiero dejar pasar esto que remarcaba recién Angélica también que es terrible eh, que eh, el, la la LOF las que Wincul Mapu hay un reclamo territorial de 5 hectáreas 5 hectáreas frente y comparado con eh, Lewis ¿sí? que eh, estos cuatro jueces están incluso algunos ligados al, a, al PJ otros ligados al, al, al kirchnerismo y a la vez a Lewis el fallo que le salió en contra en la justicia rionegrina que le salió en contra a Lewis lo sale a defender el eh, Juntos Somos Río Negro ¿sí? Juntos Somos Río Negro sale a ir, eh, está en contra del fallo que le dice a Lewis que tiene que abrir un camino para llegar al lago escondido. O sea, para ni siquiera la Constitución. Claro, ni, ni, ni, siquiera, ni siquiera es el propio Lewis el que va a tener que salir a sentarse, sino que es el propio gobierno de Río Negro el que, que lo sale a hacer. Entonces, ahí vemos toda la, la, la connivencia de los poderes, del poder de, de estatal, y cómo están ligados los diferentes partidos patronales eh, a, estos, a estos procesos, ¿no? Eh, y frente a eso, eh, eh, el pueblo mapuche no la, y las organizaciones del pueblo mapuche no eh, que intentamos eh, coordinar. Por eso me parece que importantísimo la solidaridad de, de las diferentes eh, organizaciones sociales, políticas, derechos humanos. Eh, y bueno, y en ese marco, el día de... Eh, se va a realizar una actividad en Cipoletti que la organizan ahí una coordinación que, que está comenzando a, a surgir, eh, que es el día jueves a las eh, 18 horas. Claro, y les proponemos que esto lo lleven a las escuelas, porque algo que nosotras, nosotros vemos y analizamos con el grupo de docentes mapuches es que se da por sentado que, vieron que ahora la reforma también toma aspectos, o sea, así como toma la ESI, toma la cuestión, ellos llaman la interculturalidad, y se toma acríticamente. es decir, cualquiera que te habla de los mapuches parece, no importa de dónde te lo hablen. Y lo que están haciendo es tomar el, parte del conocimiento mapuche para hablar de una reforma educativa que además toma la cuestión mapuche como una cuestión secundaria, como una política compensatoria dentro de la reforma esa de media que vamos debatiendo, en inicial, en primaria. Entonces, nosotras también nos juntamos para decir, abordar el conocimiento mapuche no significa estar dentro de los marcos de la reforma educativa. Es más, somos críticos a eso. Eh, también queríamos tomar ese aspecto y el año que viene estamos pensando en armar, eh, vamos a juntar, alguna especie de encuentro, de congresito, porque sabemos que hay inquietudes en la escuela de compañeras que quieren trabajar y quizás lo que tienen a mano, lo que larga el gobierno, junto con, con la burocracia, es lo que está en el marco de la reforma. Y nosotros decimos, no, queremos guardar el conocimiento mapuche también desde una forma crítica, sino es como que terminamos eh, con buenas intenciones, siendo funcionales, digamos, a, a estos marcos más generales. Así que les dejamos este. este de la Capital eh, a los y las delegadas, tres por compañeros y compañera, y después vamos a arreglar a las escuelas que tienen proyectos, que muchas, para que se los lleven y estén presentes. ¿Dónde es? En la Plaza San Martín, en la Plaza de la, de la Justicia, de Escoleta.